¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de mi canal, soy chaviluque Vamos a ir con Blackpink y una nueva canción, Shutdown La que todavía no he escuchado, creo que soy el único, la única persona en la Tierra que no la ha escuchado Porque estas chicas, cada vez que sacan una canción, en una hora tienen millones y millones de visitas O sea, what? Bueno, vamos a ver, la actuación en directo, no he visto ni el videoclip, ni he escuchado la canción Pero quiero, verla, quiero verlas en directo, vamos allá Bueno, la gente lo da todo ya nada más empezar la canción. Son guapísimas y la canción empieza muy fuerte. Es que me encanta la actitud de ellas eh, cantando. O sea, es que saben a, saben a lo que van. Lo que estoy diciendo es que saben, saben lo que están haciendo. De verdad, me encantan estos grupos. Es que no podría compararlas a ninguna de las cuatro, o sea, cada una es buena en lo suyo. Pero sí que es verdad que tengo debilidad en las pocas canciones que he escuchado de ellas por la chica que lleva la falda así como partes amarillas y la, de la chica que con la falda roja también es muy buena Bueno, es también la actitud que tienen ellas, no sé, las veo menos tímidas, más... como que se lo creen más canción es un temazo, o sea, qué buen tema. Y lo que he dicho ya también en varios vídeos, eh, ninguna es más que, que otra, cada una tiene su, su parte... Y normalmente partes iguales, no, no más segundos una, ni, ni eclipsa una la otra, no, no, no, cada una brilla. Hay muchos grupos que, que entiendo que, que cada artista quiera sobresalir, pero aquí reman en un mismo barco y eso es bueno, bueno para el grupo. También entiendo a las demás artistas que quieran después dejar un grupo y, y lanzar su carrera. Pero aquí es que está muy medido todo. Y esto, y las veo a las cuatro que van en la misma dirección. Este trozo es buenísimo me encanta. ¿Cuántas coreografías se sabrán estas chicas? Porque es que montan cada show y cada canción tiene una coreografía además super elaborada y súper bien medida. Son buenísimas, bueno, es indiscutible, o sea, son la sensación del momento. ¡Qué buenas, por favor! Bueno, es que ya lo he dicho todo durante el vídeo, o sea, son precisas, van en la misma dirección, están súper coordinadas, o sea, son increíbles. Las artistas, 100, no 10, 100. <risa> bueno, hasta aquí Blackpink con Shutdown en Jimmy Kimmel